bueno ya me estáis viendo me comen literalmente ya, literalmente ya veis si ¿sí hay ya no sé dónde meterme ya no sé dónde meterme no puedo traspasar al vaquero pero vamos ya veis lo que hay Pues ahora cuando llega el coche hay que llevar cuidado porque se meten dentro y te comen... Bueno. Lo que te decía, se meten dentro del coche es que son malditos. Y si no te das cuenta, pues te abrazan, te, te, te, te, te comen, te comen. Ya está bien. ¿Ves? ¿Ves ahí? ¿Ves? Se cree que me van a picar en el pie, pero llevo los vaqueros cortos ¿Eh? ¿Sí?